Las cartas de servicios son documentos en los que las organizaciones hacen públicos los compromisos de calidad que adquieren con sus consumidores y clientes. Cualquier organización, pública o privada, puede elaborar su carta de servicios. Y para hacerlo el documento más empleado es la norma UNE 93.200. Además puede dar un paso más allá. ...y apostar porque una entidad de certificación como AENOR... ...constate que efectivamente los compromisos adquiridos se cumplen. AENOR ha emitido más de 200 certificados de cartas de servicio... ...en España y en Latinoamérica, entidades de muy distinta naturaleza... ...administraciones públicas, grandes corporaciones y pymes. Los compromisos adquiridos en una carta de servicios... ...tienen que ser cuantificables. Deben redactarse de forma sencilla y ser inequívocos... Además, cada compromiso llevará asociado un indicador de medición que permita a la organización establecer niveles de calidad del servicio. Para establecer los compromisos de calidad es fundamental escuchar a los clientes y conocer cuáles son sus prioridades. Por eso es tan importante la certificación de carta de servicio, porque ayuda a las organizaciones a enfocarse hacia el cliente. Para la concesión de estos certificados, auditores de AENOR... ...verifican el grado de cumplimiento de los compromisos... ...y la metodología utilizada para elaborar la carta. Y como complemento a la auditoría... ...se realizan inspecciones de cliente misterioso. Esto es, se hacen pasar por clientes... ...y prueban en primera persona el servicio.